y lo digo y lo critico una y otra vez. Las figuras públicas no pueden exhibir su pareja en redes sociales. Estoy cansado no de No me encina. diga, no me diga que lo que yo dije. Sí. Hace varios días sí. pasó. Y mira ahora cómo están, andan por medio por medio explicando la razón, porque ahí es que viene el libro. Pero pero qué yo te dije, ¿qué fue que me discutió a mí eso en el grupo de nosotros? No me acuerdo, yo no me acuerdo. Pero era yo, cansón, oye. Cansaba. Cansón. Danry, creo, creo que era Danry. No no no. Dan no, no, no. No, no, mm. eh, Rick, era era Rick, o sea, no, no, era ni mi compadre de Danry. Era Danry. Era él. Era No, no, yo, yo creo que era, que era Nekio Piguan. Nekio Piguan. No era Danry, llévate de mí. Cuando ese muchacho, yo no veía una cosa que, de música, mm. se, como que se quitó. Sí. Lo de ella la farándula. No, lo de esa mujer. No se puede. No se puede. No se puede. Y decir si usted que... está en los medios, no Mantenga se puede su vida, exhibir, claro, su vida privada. Venda lo que usted quiere promover. No su talento. No joda con Por ese eso. Ese muchacho no joda <risa> con Yo eso. no me alegro de nada. Pero ese muchacho no. no con tanto talento. Y no solamente ellos. Aparte de la PVC Meloso, que tuvo uno supo. Al menos yo les sacamos sí, ¿no? Pero oye, ¿quién también se dejan después de si ser un tatuaje? La Inda Fresh. Y la coné. Oye. después bueno, la, de la fue una de, de, de, de Bullín. La votaron, supuestamente. ¿Y después con quién se casó? Con y ella tenía el un tatuaje, ella. ¿De Bulín? No, de la coné. ¿Y quién la coné? Es que no había no, novio no, de Bullín. Ay, de, de ay de Dios Bulling. mío. No es, no es suerte, el, el, el flaco. Y que hacían como la liga. La no pueden estar publicando, la gente no puede estar ey. publicando Oye, pareja. Hacían como liga, oh, eh, oh, eh, oh, la índa fue y, y Bulín, como que hacían liga ellos. ¿Cómo que veían bien? Dos do, do garabateados. Dos desacatados en motores. Sí, madre. sí, dos locos. Me veían bien me veían ellos. Bien. Atención, Bulín. Me veían bien. Busca ahí, no. tu mujer. Yeah. Vieron la <risa> entrevista de Jason No Dijo Jason Hermano que después que me dijo a mí en una entrevista que él nos recogía la perversa, ¿qué coincidencia? En la misma noche de la entrevista sale un live con, con la perversa diciendo yo te amo y esto. Wow. No, de no, de no, no, Jason, por pues, favor. Señores, no jodan con las redes sociales, no esté publicando. Saludos a Carolina, que siempre nos ve. Eh, Saludos Carolina. Ru la, rubia, eh, la rubia más importante de te Telenor. Eh. Saludos eh. a Carolina. Carolina. Carolina. Carolina, Carolina. Pero Carolina, eh, yo soy el que Carolina no va a exhibir a su pareja. No pueden exhibir pareja, señores, no exhiban pareja. Es que no entiende, eh. que eso trae problemas. Ese muchacho ponía Ese, Buenos días y era con una foto de ella. Hasta una canción hicieron, oye, de que Carolina. ¡Ay, Dios mío! Míralo ahí. No pasó mucho tiempo. ¿Y que de una lo vez. No, que no puede. Usted tiene que mantener su relación privada bajo perfil. ¿eh? Bajo perfil. ¿eh? Entonces, eso fue un huevo de Jay Z Y Jen ya tú sabes que no debió pasar. Mira ahora, andan por los medios, todos los medios, preguntándose qué fue lo que pasó. Pero claro, y ustedes ahora, ya no, no podemos decir qué pasó, porque no puedo decirle, si tú leíste la vidente Desayuno el, con el, ella. Desayuno. Todo, todo. El contenido de yesami y, y, y ella era desayuno, mi amor, estamos juntos aquí. Después de desayuno nos levantamos juntos. Fuimos al baño juntos. Después, ah, son las 12. Estamos almorzando y haciendo la comida juntos. Ay, él, estamos, él no subía nada, él no, a comer, nada. No, no. Era para mí que ella era ella, el dueño Elisa el dueño Grande. No se puede. No se puede estar recibiendo no se puede, mujeres no. en redes sociales. Y la gente lo coja a checha, neto. Porque mira ahora la India. Se hizo un tatuaje. ¿De dragones De la Pues que se que pues, pues yo tenía que hacer hacerse segundo bullying, era. Eh. Dios mío. Ay, yo he aprendido en la vida. Gracias a Dios. ¡La coné! Oye, ya se le, se le fue la conexión ya. Te <risa> llamaron al tío por debajo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ah, sí. Eso duele, neto. Eso ah, ah, no lo que... Una pregunta. Sammy, ¿tú te hiciste un tatuaje? Yo no sé. Yo me voy a hacer... ¿Quién quesada? Yo me voy a hacer en tatuaje grande? el tatuaje. El tatuaje yo le compré la casa a la mamá mía. Después de ahí me hago un tatuaje, tú sabes. Yo ni de la hija mía me hago un tatuaje. Digamos mi hija. Yo me hago el nombre de mi compadre en la planta de los pies. Dariman, Dariman, Dariman. No, no, señores, vuelvo y digo, eso de estar recibiendo a la pareja por internet no está bien. No está bien. Creo que es... Durmiendo con ella. Sí. Desperté con ella. Amor, hoy, hoy no faltó Amor, algo. Caímos un hoyo con ella en la jipeta. Sí. Se si nos si no pichó una goma juntos. No, pero yo lo voy a, a buscar. Vamos <risa> a buscarlo. No, que ya no sube nada. Ya lo no se... va. No, no, no. puede haber. Porque yo hoy lo voy a comentar. Corre, eh, tus.